Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo saber quiénes son los suscriptores de nuestro canal de YouTube. Para ello, hacemos clic en el icono de nuestro canal. Vamos a Creator Studio. Comunidad. Suscriptores. Y acá podemos ver todos los suscriptores que tenemos en nuestro canal. ¿Y cuántos suscriptores tienen cada uno de ellos? Esto es todo amigos de YouTube. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse a mi canal.